Tu, tu. Y ahora sí vamos a, a grabar Después de algunas interrupciones Ay, ay qué cosas ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Siempre me pone muy feliz el poderles grabar, el poder poderles traer contenido. Este video, como lo pueden ver en el título de aquí abajito. Vamos a jugar a un basta literario Esto lo vi en un video que hizo Bibliofílica Y la verdad es que yo soy súper fan de su trabajo Porque crea unas cosas increíbles Entonces, por eso les voy a dejar todas sus redes sociales para que la sigan Y vean el grandioso contenido que ella tiene Entonces, este filtro ella lo hizo Y, wow, increíble, no manchen Entonces, vamos a estar jugando basta La verdad es que sí me da un poquito de miedo Porque... Eh, soy mucho de olvidar cosas. Y cuando me ponen tiempo, se me olvida todo más rápido. Entonces, vamos a intentarlo para ver cómo sale. Y, eh, yes, vamos a ello. Ya por aquí tenemos el celular. Y vamos a abrir la aplicación de Instagram porque ahí está todo. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja. qué nervios, la neta, qué nervios! O sea, yo soy tapando no, de qué está. A ver. México Lam. Ah, Lam. Lan. México Lam. Ay, sí, al fin. Empezamos bien. Dime un libro que empiece con la letra G. Eh, G. Garibaldi. Un libro con la letra G. Ay, no sé. Híjole, creo que ya está poniendo intenso. Un libro con la letra... Otra vez. Vieras cómo te amo, <risa> ese ni siquiera es un libro. <risa> oh, cono oh organización directiva, <risa> rojo amanecer. Ay. Me no acuerdo. Yo antes de ti. Oh, me siento orgullosa. Uh, se, Circe. École, ese sí ya. Uf, uh, mira. Creo que está poniendo intenso. Un uh, libro con la letra, letra M. Mujercitas. Uh. Amame, amantes, uh, ya me dio miedo. Con la letra Z. Um, Hay un libro que se llama Z. ¿Cómo digo Z? No, la verdad no sé, no me acuerdo. Con la letra J. Uf. Uf. Jóvenes titanes, juventud. Eh, Juventud en éxtasis, de ese... no sé cómo se llama el señor, pero juventud en éxtasis. Qué nervios, qué nervios. Dime un libro que empiece con la letra P. F el, el... Príncipe... Padre rico y padre pobre. Yes. Y bueno, como pudieron ver, no soy muy buena recordando cosas. Me pongo muy, muy nerviosa y... Eso lo pueden asegurar 100% en el video de Moisés porque estuvimos jugando también algo acerca de libros. Y definitivamente este juego también me encantó muchísimo. Mayra, muchísimas gracias por crear cosas súper cool. Y pues nada, espero que les haya gustado mucho este video y que si quieren hacerlo, de verdad, inténtenlo. Eh, como les digo, aquí abajito les voy a dejar todas las redes sociales de Bibliofílica. Igual también pueden encontrar este filtro y otros filtros súper súper chidos para que eh, los apliquen y quieran jugar o lo que sea. Nos vemos en el siguiente video. Bye!